Chao, venga, ¿no aguanto? estamos? que que siempre pasa lo Hey guys. Domingo 8 de julio. Una fecha muy, pero muy importante para todos los que son yo. O tal vez para alguno de ustedes. Vea, no sé, en verdad no, no, no, no sé a ciencia cierta. Lo que sí sea ciencia cierta es que ayer fui a ver a Man. The Wasp. Así que... No sé, como que tengo que verla de nuevo No quedé satisfecho, eso es lo importante La disfruté, pero no quedé satisfecho Y además, otra de las cosas que pasó el sábado es que me hizo un nuevo amigo <risa> <risa> <risa> se llama Mete. En lo personal tengo un tema con el número 9 Es un número que me ha perseguido desde siempre Y es un número compuesto de tres veces 3 Bueno, fui a esa exposición porque Daniel metal se me la recomendó y estaba muy, muy buena. No enfocarse en el producto del, de la creatividad, sino que más ver el proceso. Eh, habían obras bastante buenas, como del Gigante, Manuel García. También estaba en el proyecto elemental de arquitectura, pero volviendo al 8 de julio. De alguna otra manera, el camino que me ha llegado hasta acá Comenzó hace 9 años atrás Cumplí 27 años Pasó lo que en realidad marca un antes y un después En mi vida Fallece mi viejo después de una larga enfermedad eh, Una relación que era bastante difícil Que logramos como parchar en honor al tiempo que nos quedaba Mi mamá siempre me habla de que eh, como que Todavía no resuelvo el tema de mi viejo Y no es que no lo resuelva a mí Es un tema que me marcó nomás A mi viejo yo lo extraño Lo echo de menos Pero... Pero no es nada más que eso No, no tengo nada que resolver con mi viejo Pero sí marcó un... un hito Marcó un estado cero Porque hasta ese momento Yo solamente... Era como... Como un poco la plumita de Forrest Gump Iba hacia donde me llevaba el... El viento Estaba quemando las etapas Que tenía que quemar Y nunca me cuestioné qué camino era el que yo quería andar. Y de alguna otra forma, la muerte de mi viejo me llevó a ese estado, a poner atención a eso, a saber qué camino quería transitar. Y creo que esa fue como una primera etapa de los 27 hasta los 30. Cuando cumplí 30, bueno, yo les he contado acá que caí, estaba muy triste, en realidad tenía una grave sensación de que se... Y se me estaba acabando el tiempo y tenía que hacerlo luego si no lo iba a lamentar. Como Roche una vez me dijo, eh, tu primera etapa fue eh, saber qué querías. Después la siguiente etapa fue saber lo que no quería. Estaba entrando a una etapa de saber qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo. Es una cuestión que a mí me hizo mucho sentido, no lo había visto nunca de esa forma. Y cabe la casualidad que eran parte de este camino. La documenté en este vlog, porque básicamente hace tres años atrás, un 8 de julio, comencé a hacer este vlog. Tres años, pareci pareciera que fuera, fuese mucho, mucho, mucho atrás. Tal vez lo siento así porque es parte de un, del camino que empecé a los 27. Estuve viendo el, el, los vlogs antiguos, en el último año era mucho estrés, mucho cansancio, mucho estaba muy pero muy estresado fue la parte, el momento en que más dejé de hacer vlogs y lo atribuyo a que una vida de no saber qué hacer, a llevar un ritmo de hacer muchas cosas, cansa solamente por la falta de costumbre de hacerlo, tomando en cuenta que estoy reconciliándome de hecho, claro Puta, soy alguien que se reconcilió con su cumpleaños que ya no sufro tanto si es que no logro sacar un blog o no no digo que lo he logrado todo solamente digo que estoy más cómodo con el proceso, también quiero celebrar mis logros este blog Cumple tres años hoy día y los quería celebrar con ustedes. Gracias por acompañarme en este proceso. Gracias por acompañarme en esta fase. Se vienen nuevas cosas. Por favor, dejen preguntas del Pagua solamente relacionadas al blog y al proceso. Todas las preguntas son bienvenidas, pero si se pueden enfocar en eso, la zorra. Así termina el episodio 323. Deseándole al blog de Sauce un feliz cumpleaños. ¿Tres años haciendo blog? ¿Qué onda? Un deseo. Aquí voy a dejar una lista con mi episodio favorito de todo el blog. Y para el fin de mes voy a anunciar a tres ganadores. Todos ustedes ya están concursando. Y voy a dar tres regalitos. Y el mejor regalo que me puede dar usted es que comparte este blog. Me encantaría compartir este tema Pero no, la tecnología no ha avanzado tanto.